del caso Ayotzinapa. Como todos saben, hace unos días la Comisión de la Verdad en México pues, concluyó que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se trató de un crimen de Estado y aunque eh, muchas personas como eh, Emilio Álvarez y Casa y algunos activistas pues, justamente decían que pues hablo de cosas que ya se sabían, ¿no? que fue un crimen de Estado, que estaban desaparecidos y que este, pues, o sea, simplemente se retomó lo que ya se sabía popularmente. Eh, la novedad y el hecho trascendental aquí es la captura del exfiscal de la República, Jesús Murillo Caran Y por eso en lo que sigue capturamos los últimos 20.000 tweets, desde el 20 de agosto al 22 de agosto, para conocer cómo se movió la conversación en Twitter. Y algo que les quiero reiterar y señalar aquí es que quizás la polarización que tanto se habla sea una polarización artificial. Y les voy a decir por qué. Este gráfico que les voy a mostrar aquí es la conversación de esos veintitantos mil tweets acerca de Jotsimap. Vemos que en el centro, ambas comunidades... Esta es la comunidad de izquierda, donde está Alejandro Encinas, El Fisgón, eh, está Epigmenio Ibarra, Jorge Naredo, el director de la revista Polemón, está Nancy de la revista Contralínea, eh, Mario Campa... Eh, vamos a ver aquí. Hay una serie de personajes, Naro Villamil... ¿no? Andrea Chávez Teviño, la diputada. Toda esta comunidad pues, está reforzando el informe. De hecho, este color morado que ven aquí es el reforzamiento del informe de Alejandro Encinas y este en verde pues, es el apoyo que le dan a esta narrativa no, de parte de don y Ibarra y Jorge Naredo. Eh, curiosamente, en el centro está, sin embargo, y proceso y animal político ya un poco más a la comunidad de derecha esta Reforma y el Universal, y la cuenta Simpsonito, que es, está llena de bots. Eh, Don, Bos Don Vocero, que es un troll de derecha. Eh, Jorge Triana, ¿no? como una de las voces este, pues, principales de la oposición en Twitter, ¿no? de la oposición digital, digamos, por así decirlo. Está Luis Pasos. Está eh, Sergio Sarmiento, una, una serie de personajes aquí. Eh, y lo que estamos viendo es una batalla de narrativas. Están, estamos viendo una a ver quién influye más en la conversación. Vemos dos grupos enfrentándose entre sí. Y en Hoxie vemos la misma batalla. Hoxie siempre es una segunda opinión. ¿no? para que sepan que todo lo que hago aquí lo pueden auditar. Entonces tenemos una comunidad de derecha y a una de izquierda, ¿no? eh, luchando por, entre sí. Pero lo que me llama la atención es la alta cantidad de bots. Es decir, miren, por eso quise hacer este video. Solamente 244 cuentas de 1002, de 1002 son reales y 48 más 243 ahí van casi 300 más 100, 420 y tantos, que son muy parecidas a bots, 400 de mil, y estos 333 pues que están en un punto intermedio, entonces eso puede señalarnos que quizás el debate y la famosa polarización solamente sea una simulación, y para comprobarlo, estos eh, aquí tenemos el dataset con todos los tweets capturados, los 21.000, aquí los pueden ver, Cualquier investigador, reportero, aquí están, 20.002 20, tweets, puede tener acceso a esta información. Me di a la tarea de separar a los que parecen bots, a las cuentas que probablemente son bots, y encontré que son aproximadamente, híjole, son un montón. Esto es impresionante cuántas cuentas de bots llevamos casi por 3.000 vamos a usar aquí esto para hacerlo más rápido tenemos en total 4.314 cuentas emitiendo mens eh, mensajes emitidos por cuentas de bots aquí pueden ver las famosas cuentas de numeritos ¿no? que hay cuentas que tienen cero seguidores como estas aquí que están retuiteando a cualquiera de los dos bandos. Por ejemplo, aquí a Jorge Triana, a Sergio Sarmiento, a, Lul, a Nancy, a Víctor Trujillo, este, a Frisby, a Jorge Naredo, Alfredo Jalife, de nuevo a Riva Palacio. O sea, los bots están en los dos lados, pues. ¿no? Y yo creo que un debate tan importante, en un tema tan importante como les Ayotzinapa, donde lo más importante es saber dónde están los estudiantes y donde lo más importante es saber qué pasó, ¿no? quién dio las órdenes, pues ya lo sabíamos, fue el estado, lo, lo fuimos a pintar, este, digo, yo fui también ¿no? a pintar en el Zócalo junto con otros amigos, este, fue el estado eh, el informe, digo, no, no es por demeritar, es de, demeritar, perdón, es un gran trabajo, es que el que se reconozca que es un crimen de Estado desde el Estado es un gran avance, pero lo más importante, personas que nos están escuchando, es saber dónde están los estudiantes, quién dio la orden, quién encubrió todo, cuánto sabía Peña Nieto. La captura de Murillo Canan, que además es, lo, lo captura en el mismo día que sale Rosario Robles, este, no, no es suficiente. Eh, no es suficiente, es, suena más a, pues a una captura política. Ojalá que revele dónde están los estudiantes, pero no va a ser suficiente hasta que Peña Nieto sea procesado por esto, porque tiene una responsabilidad implícita, y también Ángel Aguirre, el gobernador, y también el fiscal... Todos tienen que decir dónde están los estudiantes. Y mientras, esta polarización ficticia, donde solamente 244 cuentas de 1000 son reales. Esta gráfica que ven aquí es la conversación con bots y con cuentas reales, aquí todo mezclado, pero me di la tarea de separar a los bots para ver a quién están amplificando. Y a quien más amplifican los bots es a Jorge Triana, a Luis Pasos, a Sergio Sarmiento, y del otro lado al propio Encinas, a la Catrina Norteña, a Jorge Naredo. Es decir, eh, y, y ambos bandos están utilizando a Proceso y a Sin Embargo como los medios de referencia. ¿no? Ya la Universal Reforma está un poco ya más cercano a estas comunidades, ¿no? pero es, es increíble cómo el proceso está en el centro, es una referencia digamos, de credibilidad y también, sin embargo, que es, es importante esto, es un gran dato. Este, aquí está mencionado Omar Har Harfush, que también tiene que ser procesado. Ayotzinapa es, es un caso muy importante, no, no, no es algo que tiene que olvidarse, no es algo que tiene que cerrarse, con, presumimos que no están vivos, porque va a ser otra verdad histórica, es decir, eh, y no basta con simular un debate público usando las redes sociales, pues, ¿no? O sea, no, no, no hace falta. Entonces, aquí les dejo este reporte, eh, donde una alarmante cantidad de bots, 4.300 de 20.000, una quinta parte, que es alarmante, el 20% de la conversación de bots es alarmantísimo. ¿Qué nos ha pasado como sociedad? ¿Qué nos está pasando en México? Donde cada tema se va a esta supuesta polarización de, de ambos, estos dos grupos siguen estando en campaña. Eh, no, han, no han superado 2018 ninguno de los dos bandos. Y mientras temas importantes no se resuelven, como este, que tendría que haberse resuelto, pues, ¿no? La reconciliación nacional es importante, pero también, ¿qué tanta de esa polarización es artificial? Les dejo esas dudas, compártanme sus respuestas. Yo soy Alberto Escorcia de lo que sigue.tv. Muchas gracias.